Aplico el pegamento en la parte central y lo voy extendiendo hacia los laterales. De esta forma voy a ir pegando cada uno de los elementos que he recortado para decorar mi frasco. De la misma forma vamos a decorar también la tapadera del bote. Ahora vamos a necesitar pintura acrílica roja para hacer un efecto marmolado. Para esta técnica vamos a necesitar un pincel de cerdas finitas y largas. Este tipo de pinceles se llama liners.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 Seguro que os han gustado. Pues vamos a por la tercera. De nuevo vamos a utilizar un bote de cristal de estos de café. Lo primero que haremos será pintarlo con gesso. El gesso es una imprimación que nos permite poner cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Vamos a pintar el bote y la tapa. Cuando el gesso se haya secado voy a pintar el bote con pintura acrílica de color melocotón. Vamos a aplicar dos capas de pintura dejamos una hora entre capa y capa para que seque muy bien y así el color nos quede muy intenso ya está seca la pintura y ahora vamos a cubrir la tapa del bote con cuerda la vamos pegando como ves en la imagen con silicona caliente también con cuerda vamos a cubrir la parte de abajo del bote Ya tenemos el bote decorado con la cuerda y también lo vamos a decorar con trozos de servilletas que me sobraron de otro trabajo. Aplico el pegamento por encima de la servilleta con mucho cuidado y voy decorando con ella todo el bote. Cuando el decoupage esté seco aplicaremos una capa de barniz por la zona donde está la pintura. Por la zona donde hay cuerdas no es necesario que barnicemos. Con la ayuda de una troqueladora voy a cortar unas flores y hojas de fieltro. Puedes utilizar flores secas, flores de lazo, de goma eva o cualquier tipo de flor que te guste. Una vez recortados los adornos, los voy a pegar con silicona caliente. Y los pego en el bote también con silicona caliente, en la zona donde está la cuerda. Como veis ha quedado genial. Y aquí tenemos la tercera idea terminada. Vamos con la cuarta idea. Vamos a reciclar otro bote de café. Para empezar con el trabajo pintaremos los laterales del bote y dejaremos la parte central sin pintar, solo los laterales. Lo vamos a hacer con pintura a la tiza de color negro. A continuación pintaremos la tapa del bote con gesso blanco. Una vez seca la pintura negra, aplicaremos un craquelador de un solo componente en la zona que hemos pintado con la pintura negra. Después lo dejo secar completamente. Transcurrido el tiempo de secado, lo vamos a pintar por encima con pintura acrílica de color vainilla. Asegúrate de no pasar dos veces el pincel por el mismo sitio, cargarlo bastante de pintura y dejar que el craquelador haga su trabajo. Ya se ha secado la pintura y como veis fijaros cómo ha quedado el craquelado de bonito. Ahora con un trozo de papel de decoupage voy a medir aproximadamente lo que cubre la ventanita que he dejado y lo voy a recortar en esa medida. Cuando haya recortado los trozos de papel voy a hacer unos pequeños cortes a todo alrededor para que el papel se adapte a la forma curvada del bote. Ya tengo el papel recortado y ahora para que se vuelva más flexible y manejable vamos a aplicar un poco de agua con un spray por la parte de atrás. Aplicamos una capa de pegamento sobre el cristal y después colocamos el papel para decoupage encima del pegamento Lo ajustamos bien y con el pincel aplicamos un poco más de producto por encima del papel Hacemos esto en una ventanita del bote y después cuando esté seco hacemos la parte de atrás para que la parte que acabamos de hacer no se estropee Tenemos que esperar que se seque Mientras seca el decoupage vamos a pintar la tapa del bote con pastas de textura de color dorado y una pequeña bolsa de plástico vamos a crear los relieves. Introducimos dentro de la bolsa una pequeña cantidad de pasta de relieve. Empujamos la pasta hacia la esquina de abajo de la bolsa y cortamos la puntita. De esta forma podemos aplicar la pasta de relieve como si fuera una manga pastelera. Y ahora solo nos queda ir decorando todo el borde del papel de decoupage. Recuerda que tienes que dejar secar una cara antes de hacer la otra. También voy a poner unos pequeños puntitos en la tapadera para decorarla. Ya se ha secado el relieve y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz. Para completar la decoración del bote voy a poner un trozo de puntilla en la tapa... Y la voy a pegar con silicona caliente Y para tapar el principio y el final del encaje Voy a pegar tres rositas de lazo Y aquí tenemos la última idea de nuestro vídeo de hoy Espero que te haya gustado Y si es así, déjame un comentario, dale a like Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo